Hola, ¿qué tal? Estudioso y estudios de las mates, esto es Atria Spain, tu canal de matemáticas y yo soy José Pérez Torres. ¡Comenzamos! En el primer vídeo de derivadas de un curso que en total va a tener yo creo que más de 10 vídeos, vimos la definición de derivada de una función en un punto y su relación con las rectas tangentes. Pero dejé en el aire ese vídeo. Ah, si no lo has visto, aquí te dejo una etiqueta para que lo puedas ver, porque lo tienes que ver, porque si no, no te puedes enterar bien de lo que es este vídeo. Os emplacé para este vídeo, para este segundo vídeo, donde íbamos a demostrar la relación que existía verdadera verdadera entre la definición de una función en un punto, o la derivada de una función en un punto, o la derivada de una función simplemente, con la recta tangente que pasa por ese punto en concreto de la función ahí es donde va a surgir las, la magia la magia de las matemáticas os lo voy a demostrar de una manera muy sutil y muy bonita nos vamos al ordenador bueno ya estamos en el ordenador y tenemos aquí una función esta función está elevada a n entonces, si cogéis la tabla de las derivadas, os va a poner que las funciones elevados a n sería, a la hora de derivar, bajamos el exponente, multiplicando a la propia función n por f de x. ¿Cuál es el nuevo exponente? El nuevo exponente sería restarle 1 al exponente que había antes, por eso pone n-1. Y luego hay que multiplicar por la derivada solo de la función, no de la función elevado a n. Aquí vemos un ejemplo: g de x igual a x cuadrado. ¿Quién es mi f de x? Mi f de x es x. Si os fijáis, f de x es la parte que no está elevada, es decir, x. ¿Y quién es n? Pues en este caso, está elevado al cuadrado, pues sería 2. Por lo tanto, la derivada sería, si fijaros, si me traigo aquí esto, tendríamos n que vale 2, sería 2, por la propia función x. ¿Elevado a qué? A n-1, menos que es 2-1. menos Y por... La derivada de x, y la derivada de x es 1. Por tanto, si hacéis los cálculos, se quedaría 2x. Es decir, la derivada de g de x, g' de x, es igual a 2x. ¿Verdad? bien Esto es eh, según la tabla que tenéis de derivadas. Según la tabla de derivadas. Pero ahora bien, nosotros nos vamos a la definición de límite. De eh, la, la definición mediante el límite de una derivada. La función es la misma, x cuadrado. Entonces, la f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0, según la definición que vimos en el vídeo primero, f de x más h menos f de x partido de h. Recordad que si no habéis visto el vídeo primero, lo vais a tener en la descripción y en etiquetas a lo largo del vídeo. Y recuerda también que si los límites se os dan un poco mal, regular, etcétera, es importante para este tema y os voy a dejar también en la descripción y en otras etiquetas del vídeo a lo largo del vídeo eh, cursos de un curso que tengo de límites por lo tanto no os perdáis nada nada nada de este de este vídeo aquí tenemos la sustitución de esta fórmula es decir aquí me dicen f de x más h qué quiere decir esto que la función a lo que tiene dentro del paréntesis le tengo que poner x más h es decir que a la x que hay aquí dentro le tengo que poner x más h entonces si yo tengo x cuadrado esa x sería x más h Dicho de otra manera, ¿qué le hace la función f a la x, a lo que tiene dentro? Lo eleva al cuadrado. ¿Qué le hace la función a lo que tiene dentro? Lo eleva al cuadrado. x más h al cuadrado. Menos f de x, que sería menos x cuadrado partido de h. Desarrollamos este binomio. Primer error. Cuando desarrolláis identidades notables, normalmente lo hacéis mal. Hacéis el cuadrado del primero, muy bien. Hacéis el cuadrado del segundo, muy bien, pero os quedáis ahí. Y no hacéis este término el doble producto del primero por el segundo. Un truco que os voy a dar es, multiplicáis ambos, x por h, que es xh, y lo multiplicáis por 2. Por eso es 12x por h. Esto se suele olvidar y por lo tanto va mal. Las x cuadrado con menos x cuadrado se van y me quedaría 2xh más h cuadrado partido de h. Saco factor común h del numerador, es esta h, y me quedaría 2x más h, dividido entre h. Las h se van y me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Como H tiene a 0, sustituyo y me quedaría 2X. Efectivamente, me da lo mismo la definición que en las tablas esas que encontráis por internet y que en el primer comentario que tenéis de este vídeo lo vais a tener también. ¿Vale? Luego más adelante voy a hacer lo mismo demostrado de otra manera con las tangentes. Eso lo haré en papel. En papel, en mi papel, en la zona de papel, esta es la zona de ordenador, en la otra zona en la zona de papel. Seguimos, por ejemplo, otro ejemplo de la tabla. La función seno de f de x se deriva como el coseno de f de x por la derivada de f de x. Es decir, la derivada de f de x por el coseno de f de x. Es fácil. Imaginaos que tenemos el seno de x. Nuestra función, según esto, es x. Por lo tanto, fijaros. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cuál es la derivada de la función x? 1. Si yo derivo x, me queda 1, que es esto. Y como... La, deri la derivada del seno de f de x es el coseno coseno de la propia función, pues me quedaría coseno de x. Por tanto su derivada es coseno de x. Bueno, vamos a demostrarlo por la definición. Para demostrarlo por la definición necesitamos dos cosas, dos cosas que no se ven en este, en este curso. Una, son razones trigonométricas, relaciones trigonométricas entre la suma de senos, resta de senos, de ángulos distintos, etcétera, etcétera. Es decir, Mirad, tenemos aquí la definición de la derivada de una función en un punto, o la derivada de la función. Sustituimos. ¿Qué le hace f a la x? Le aplica el seno. ¿Qué le hace f a x más h? Pues le aplica el seno. Menos f de x, pues menos seno de x partido de h. Bien. Ahora, esto es una re relación trigonométrica. La resta de senos de ángulos distintos es igual a dos veces el coseno de la suma de los ángulos dividido entre dos por el seno de la suma de la resta de los ángulos dividido entre 2. En internet hay multitud de tablas, en la descripción os voy a dejar esta relación, esta relación. Entonces, si sumamos x más x más h, me quedaría 2x más h, y si restamos aquí solo me quedaría h, h medios. Bien, como el límite de h tiende a 0, hay otra parte que no se ve en este curso que son los infinitésimos que el seno de cualquier ángulo es el propio ángulo, entonces sustituyo el seno de h medios por h medios. No os preocupéis si no sabéis bien este tipo de límites, porque yo a lo largo de todo este proceso, de todos estos cursos, daré estos infinitésimos. ¿eh? Al igual que os digo que sabiendo las relaciones trigonométricas, la trigonometría, podéis también desarrollar este límite. Y también por otra parte os comento que demostrar este tipo de límites normalmente se hace en cursos muy superiores. En el bachillerato, que es decir, en primero y segundo bachillerato aquí en España, o si tenéis, a lo mejor si estáis en Sudamérica o en otros países mmm, alrededor de 16, 17, 18 años, los infinitésimos no se suelen utilizar. ¿eh? Entonces he sustituido el seno de H medios por H medios operando este 2 bajaría al denominador y me quedaría 2H. Este 2 con este 2 se va, esta H con esta H se va y me quedaría el límite cuando h tiende a 0 del coseno de 2x más h. Pero claro, si la h tiende a 0 al sustituir me quedaría 2x partido de 2, los dos se van y me quedaría el coseno de x. Aquí está la magia. Hemos demostrado que efectivamente por la definición de derivada mediante el límite la derivada del seno de x es el coseno de x. Muy bien. Pues ahora vamos a pasar a una herramienta matemática que es oro puro para vosotros. Es decir, si yo no sé cómo se deriva una suma o resta de funciones, o un producto, o una división, mal vamos. Por lo tanto, debéis de aprenderos estas formulitas. Son muy fáciles, ¿eh? son muy fáciles. Y ahora de que, eh, en el momento que hagáis 3, 4, 5 ejercicios de esas características, se os van a quedar, no son difíciles. La derivada de una suma o resta de funciones es la siguiente. Imaginaros que vosotros tenéis una función hdx que consta de la suma o resta de dos funciones. ¿Cuál es la derivada de h de x? Muy fácil, deriváis por una parte f de x y le sumáis o le restáis dependiendo la derivada de la otra función. Fácil, fácil, muy fácil. Esta la vamos a aplicar a lo largo de todos los vídeos. Esta otra, que es la del producto, también la vamos a aplicar en multitud de ejercicios a lo largo de todos los vídeos. Si yo tengo una función donde consta del producto de dos funciones, la derivada sería derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar el primero me refiero a la primera función sin derivar por la segunda función derivada es decir, f' de x por g de x más f de x por g' de y y por último la derivada de una división cuando yo tengo la división de dos funciones la derivada tendría esta formulita en el numerador derivada de f por g sin derivar menos derivada de g por f sin derivar dividido entre la Función que está en el denominador al cuadrado. Bien, no os preocupéis que esto lo vamos a ver en multitud de ejercicios a lo largo de todos los límites que vamos a hacer en los distintos vídeos. Lo que habéis visto hasta el momento en este vídeo ha sido cómo resolver la derivada de una función mediante el límite, mediante su definición. También os emplazo a que veáis el curso completo, aquí os lo dejo, de límites, porque si no sabéis límites, este tipo de, de, de ejercicios os va a resultar bastante difícil. Ya os he dejado una etiqueta donde vais a poder ver un curso completo de límites. Por otro lado, eh, en la red, en la red, en la web, en internet, en Google, etcétera, etcétera, en cualquier otro buscador, vais a encontrar multitud de tablas de funciones derivadas, funciones elementales y funciones más digamos más complejas. Yo os aconsejo siempre, os aconsejaré tener una tabla al lado. En el primer comentario de este vídeo os vais a encontrar un enlace a una tabla que yo, de las miles que hay, millones que hay en la, en la red, eh, os he puesto para que la tengáis a mano. En el primer comentario, recordadlo, mirar, mirarlo, porque esa tabla la tenéis que tener siempre a mano. A lo largo del desarrollo del curso, a lo largo de todos los vídeos que vamos a ir haciendo, nosotros vamos a ir desgranando poco a poco cada uno de esos de, esos, eh, de, esa, de esa tabla, porque en un solo vídeo se hace pff, larguísimo, sería una clase eh, impresionante, sería un vídeo de mucho tiempo, de demasiado tiempo, y me gusta hacerlo en los vídeos más cortos. Ahora no te pierdas lo siguiente, la magia de las matemáticas aflora en todo su esplendor. Será la primavera. Os voy a demostrar cómo, a partir de una función, se va a hallar la derivada mediante las rectas tangentes. Por arte de magia, ya estamos aquí en el papelito. Aquí os he representado, fijaros que en el ordenador os he demostrado, por la definición, que la función f de x igual a x cuadrado tiene derivada 2x, ¿verdad? Pero, obviamente, eh, yo quiero demostraros que hay una relación directa entre la función y su derivada y la tangente que se representa o que pasa por un punto que pertenece a la función. Y vamos a ver verdaderamente a través de las tangentes si yo llego a que gracias a la función f de x cuadrado puedo llegar a la derivada 2x. Bien, Aquí es donde de verdad es donde me gusta ser divulgador de matemáticas, porque me considero más divulgador de matemáticas que matemático. Matemáticos para mí son palabras mayores. Pero me emociono mucho a la hora, a la hora de poder explicar estas demostraciones. Esta, son la, esta es la magia de las matemáticas. Esta. Que gracias a esta magia hay coches, hay ordenadores, hay... Viajes espaciales, hay trenes, etcétera, etcétera. Gracias a todo esto, a todo esto, la humanidad ha ido creando poco a poco muchísima tecnología para avanzar en nuestra humanidad. Fijaros, en azul, yo he representado la función x al cuadrado, que es una parábola, una función cuadrática. Si no os acordáis de lo que son las funciones cuadráticas, os voy a dejar aquí un enlace a funciones cuadráticas para que las veáis, cómo se representan, cómo se obtiene el vértice, etcétera, etcétera entonces hemos representado en azul la función cuadrática x cuadrado es decir, cuando x es igual a 1 la función 1 al cuadrado es 1 cuando es 2 es 4 cuando es 3 es 9, ya no he representado más porque se sale de madre ¿no? Y igual en menos 1, menos 1 al cuadrado es 1 menos 2 al cuadrado es 4 menos 3 al cuadrado es 9 y así y hemos representado la parábola ¿Bien? 0 al cuadrado es 0 como podéis usar ahora en rojo en rojo lo que he hecho es lo siguiente. He representado estas rectas paralelas a cada uno de los puntos. He representado, eh, tanto en un lado como en otro, en el punto 1, menos 1, 2 y menos 2, porque ya los demás se me quedaban muy concentrados y con esos puntos va, me va a servir, va a, valer, va a valer. Va a ser muy didáctico. Entonces, lo que yo quiero tratar de encontrar es esta recta tangente a ese punto o esta o esta o esa qué pendiente tiene, es decir qué inclinación tiene con respecto al eje x, ¿Eh? qué inclinación tiene. Como podéis observar, perdón, perdón, como podéis observar en el cero no tiene inclinación, no tiene inclinación, por lo tanto la pendiente de la recta que pasa por aquí en el cero es cero porque no tiene inclinación. Sin embargo, si yo trato de hacer la pendiente de esta recta, fijaros, fijaros fijaros en el detalle. Si yo avanzo una unidad en el eje de las X, el eje de las Y avanza dos unidades. Este es el avance, por lo tanto la pendiente es dos. Se puede calcular de forma analítica de otra manera, pero para hacerlo de una forma un poco vulgar y rápida, lo podéis tratar de esta manera. Si os lo piden en cualquier examen o tal, lo hacéis de una forma Analítica con la definición de pendiente, la que vimos en el primer vídeo de tasa de variación media, por ejemplo. Si nos vamos al segundo, a la segunda recta tangente a este punto que pertenece a la gráfica x cuadrado, si os fijáis, si os fijáis, si variamos un valor en el eje de abscisas, ¿cuánto varía la recta? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la pendiente es 4. Si lo hacemos por el contrario en estas dos rectas, lo que ocurre es que nos van a dar los mismos valores, pero aquí lo que ocurre es que son negativas. ¿Por qué? Porque su, eh, van hacia el lado negativo, está, tienen decrecimiento, son pendientes negativas. Tanto aquí menos 2 y menos 4 nos daría aquí. Bien, entonces, ¿qué ocurre si solo tomamos las pendientes? ¿Qué ocurre? Cuando la x vale 0, ¿cuánto vale? Su pendiente, 0. Cuando la x vale 1, ¿cuánto vale su pendiente? 2. Por lo tanto lo represento con este punto. Cuando la x vale 2, ¿cuánto vale su pendiente? 4. Por lo tanto lo represento con este punto gordo, pero es que no tengo otro. Si nosotros hubiéramos hecho las infinitas pendientes que tiene esta gráfica, nos hubieran dado valores, valores distintos. ¿no? Ahora, cuando es menos 1, ¿qué pendiente tiene? Menos 2. Fijaros. Menos 1, menos 2. Aquí, este punto. Cuando x vale menos 2, ¿qué pendiente tenemos? Menos 4. Es decir, menos 4. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué función es esa? ¿Qué función es esa? Voy a poner esto aquí. Voy a representar los puntos... Los puntos que me han dado, es decir, este, este, este, este y este. Si nosotros hacemos ahora esto, recordar que estos puntos, si los unimos, forman una recta. Fijaros qué recta es. Esa recta. ¿Qué ocurre con esa recta? ¿Qué ocurre con esa recta? Mirad, fijaros, mirad. Aquí tengo la x y aquí tengo f de x. Bueno, en este caso voy a poner f de x. Si la x vale 0, la f' de x vale 0. Si la x vale 1, la f' de x vale 2. Si vale 2, 4. Si vale menos 1, sería menos 2. Si vale menos 2, sería menos 4. Si os fijáis, esta recta, esta recta atiende a 2 por x. 2 por x. Si la x vale 0, 2 por 0, 0. Si la x vale 2, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por menos 2, menos 2. 2 por menos 4, menos 4. Esta es la magia de las matemáticas. Os he demostrado que una función a través de desarrollar las rectas tangentes en cada punto de la gráfica nos da la función derivada. Oye Pepe, que no me lo creo. Bueno, pues si no te lo crees aquí tengo otra. Mirad. Esta de aquí. Esta es la función seno de x que está en azul. Esta es la función seno de x. Si tomáis las tablas de derivadas, al derivar f de x, da f' de x coseno de x, que ya lo hemos demostrado en el ordenador mediante la definición del límite. Vamos a verlo aquí. En rojo, en rojo tenemos los puntos, unos puntos clave. Este, este, este, este, este, este, este, este y este. Si nosotros trazamos las pendientes las rectas tangentes, perdón, son rectas paralelas al eje X, por lo tanto no tienen inclinación, son paralelas y no tienen inclinación. Por eso sus pendientes valen 0, 0, 0 en esos puntos que están aquí. Si nosotros ahora lo que hacemos es trazar las tangentes en estos puntos, en rojo, en estos puntos, o en este, si hubiéramos seguido, recordar que la función seno es una función eh, periódica, es una función periódica. Si no os acordáis eh, de todo esto, os dejo otro enlace, otra etiqueta aquí arriba para que enlacéis con ese vídeo donde os explico las funciones trigonométricas. Hay para todo, hay para todo. Entonces seguimos. Si calculamos de la misma manera que hemos calculado antes, esta pendiente vale menos 1, esta vale 1, esta menos uno y las demás ceros. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros ahora representamos, ¿qué ocurre? cuando x vale 0, cuando x vale 0 la pendiente vale 1. ¿Qué ocurre cuando es pi medios? La pendiente, fijaros, vale 0. ¿Qué ocurre cuando es pi? La pendiente vale menos 1. ¿Qué ocurre cuando es 3pi medios? La pendiente vale 0. En 2pi valdría 1. Y así sucesivamente en otros valores que hemos representado aquí. 1 y menos 3 pi medio valdría 0 menos 2 pi si hacemos la recta tangente valdría 1 Entonces, ¿qué ocurre si nosotros tuviéramos que hacer ahora como hemos hecho antes? Voy a hacer así ahora Vamos a representar los puntos Este Este valdría 0 Este valdría Este valor Este es 0, este es 1 Este es 0, menos 1 uno. Vamos a ver qué nos queda. Si os fijáis y unimos todos estos puntos, si os fijáis, tachan queda la función coseno de x. Ahí está la demostración de por qué la derivada de la función seno de x es coseno de x. Obviamente esto sigue, esto sigue pero bueno, os he puesto un tramo. Un tramo. Esta es la magia verdadera de las matemáticas. No te has suscrito dale en la cabeza en la cocorota donde quieras a este tío feo feo feo pero feo y suscríbete si tienes dudas con los límites mira este curso de límites y si te aburres te dejo aquí una hora entera de música para que te puedas concentrar en tus estudios